A la temporada de Perú arranca bien, aquí con de peje, pero bueno, pero linda, mira, linda, linda, espectacular, espectacular, espectacular, espectacular, espectacular, espectacular, espectacular, Ya. Vamos eh. a Vamos a seguir.